Gracias, presidente. En el Congreso eh, se llegó a un acuerdo apoyado por 294 votos a favor, que aunque a nuestro grupo no le acababa de convencer, ni era la ley que le hubiera gustado, al menos suponía el certificado de función de la ley 4-2013 del ministro Gallardón que deriva en un funcionamiento del Consejo, cuyo presidencialismo y falta de transparencia nos ha llevado a una situación ciertamente caótica y, seguramente, al peor momento de descrédito de la justicia en España, culminada con el bochornoso espectáculo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el impuesto de los actos jurídicos documentados. Gracias. Además, la reforma que vino del Congreso incorporaba de una vez por todas la paridad para tratar de que no se reproduzcan esas fotos de togas negras de señores en una carrera judicial con una mayoría de mujeres y otras medidas anticorrupción y de transparencia. Y a partir de ahí llegamos al espectáculo radiado. PP y PSOE llegan a un acuerdo sobre la composición de los vocales del Consejo, como siempre, antes que los candidatos ni siquiera se sometan al escrutinio de la comisión de nombramientos del Congreso. Pero es más, incluso aparece en la prensa quién será el futuro presidente antes de ser designados los vocales que deberían elegirlo todo un desaguisado fruto de los acuerdos de despacho del bipartidismo, que es lo que ha desfigurado cualquier forma de elección del Consejo, que sobre el papel podía ser un buen sistema. Pero bueno, todo más o menos, como siempre han hecho PP y PSOE, hasta que aparece el famoso WhatsApp de Cosidó, un Cosidó que a estas horas sigue ahí, no sentado porque no está ahora mismo un homenaje a la independencia judicial. Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, un gran jurista con una capaci capacidad de liderazgo y autoritas para que las votaciones no sean 11-10, sino próximas al 21-0. Y, además, controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Fenomenal, ¿no? Sigue el WhatsApp. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de dos terceras partes del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el Poder Judicial vitales para el PP y para el futuro de España. A partir de ahí la escenografía, la ruptura del pacto y el señor Casado defendiendo un cambio en el sistema de renovación del Consejo nos hacen un corta y pega a toda prisa de la Ley Orgánica de 1980 con las audiencias territoriales y los juzgados de partido y de distrito incluidos. Y nos justifican todo eso en una enmienda motivada como una mejora técnica, tremendo. Y no nos vengan, señorías del Partido Popular, con la cantinela de que se han dado cuenta de que había un problema con el modelo, que ya somos mayorcitos, que sin el WhatsApp aquí paz y después gloria. La reforma del sistema de elección del Consejo necesita un debate sosegado y un amplio consenso para buscar un sistema que despeje de una vez la politización de la justicia y que sea respetuoso con lo que establece el artículo 117 de la Constitu Constitución y que algunos parecen olvidar, la justicia emana del pueblo. Y guste más o guste menos, nosotros somos sus representantes y señor Marcos, no nos venga dando lecciones que lo primero que han hecho o lo único que han hecho ustedes en Cataluña es pactar con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana un sillón en el Consejo de TV3. El problema del Consejo no es la participación del Parlamento, sino la partitocracia y la perversión del sistema por el bipartidismo. El problema es que el sistema de selección del PP y del PSOE ha sido pagar favores o hacer favores para que sean debidos. En democracia, el respeto a los procedimientos legales en la elección de cargos tan importantes no es una mera cuestión de formas, sino de principios. Nosotros creemos que el sistema de elección debe tener, sobre todo, una base democrática y por eso no defendemos un sistema únicamente basado en la designación corporativa como el que ahora, a prisa y corriendo, nos proponen. Pero lo que tampoco defendemos es el sistema bipartidista que se sigue desde 1985, en el que se negocia a espaldas de las cortes entre PP y PSOE y se nombra personas a las que se les debe algo o para que deban algo. Entendemos que debería ser un proceso abierto y transparente en que se elija personas que van a desempeñar su cargo con independencia e interferencias partidarias, aunque, obviamente, el Consejo ha de recoger el pluralismo social. Por todo ello, no podemos no podemos apoyar el dictamen mientras se incluyan las enmiendas del Partido Popular cambiando la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, algunas introducidas in boche el mismo día de la ponencia. El daño, el daño que han hecho ustedes a la justicia en estas pocas semanas, la verdad, costará mucho rehabilitarla. Y hoy seguimos con un Consejo General del Poder Judicial en funciones y sin legitimidad, pero que sigue haciendo actos y nombramientos discrecionales sin tener en cuenta los méritos y la capacidad. Muchas gracias.